¿Qué tal amigos? Saludo cordial para todos ustedes y bienvenidos a las informaciones más importantes de las últimas horas aquí en Noticias de Última última Hora y también en Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Hoy vamos a hablar Noticias de Última Hora. Muchísima atención porque hay un informe de The New York Times que dice que el suministro de equipos para las fuerzas de Zelensky estarían agotándose. Hay otro informe del Ministerio de la Defensa de Rusia en voz de el portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenkov. ¿Cómo? Como resultado de un ataque con armas de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales de Rusia contra una concentración de militares y equipamiento bélico de la 17 Brigada de Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia prende las alertas al sistema financiero mundial con recientes declaraciones de el mandatario en el Kremlin. Ya les cuento de qué se trata. El comercio internacional está en crisis. En este sentido, Rusia está implementando medidas a gran escala para reorientar sus operaciones de exportación e importación hacia nuevos mercados. Y se está llevando a cabo las labores para equipar y mejorar la eficiencia de los nuevos corredores internacionales principales, este oeste y norte-sur. Reino Unido desafía al Oso y anuncia nuevo paquete de ayuda militar para el 2023 para las fuerzas ucranianas. Según The Wall Street Journal, el envío de equipos a Ucrania podría ralentizar lo que es el envío de ayuda militar a la isla de Taiwán. Según informe del fundador de las Wagner en Rusia, un general de Estados Unidos retirado hace parte de esta corporación privada y esto lo están difundiendo medios occidentales. Norte considera enviar misiles de largo alcance al ejército de Ucrania, según diario occidental. Los invito a que se quede hasta el final del video. Y aquí está toda la información que tenemos preparada para todos ustedes a través de Noticias internacionales, Mundo y Noticias de Última Hora, aquí en esta plataforma. Un abrazo para todos y aquí está el texto de las noticias. Noticias, noticias Internacionales, internacionales de, hoy. de hoy. Ojo a este dato, amigos de Noticias de Última Hora y de Noticias internacionales en Mundo. Esta información la está dando a conocer el diario prestigioso occidental de New York Times, que da a conocer un informe que puede dejar entrever el problema que tiene la AFU con el tema para el suministro de equipos en la lucha contra el país con el que no se lleva bien y ustedes sabe de quién les habla. Todo indica, según este diario, que solo 10 países de los 30 que conforman el bloque militar seguirán aportando apoyo militar para la causa ucraniana esto por un lado pero quien habló en las últimas horas sobre este tema es Polonia sobre la desaceleración de la asistencia militar a Ucrania y habría declarado un funcionario de este gobierno que este era un proceso natural según el diplomático se tiene que lidiar con la fatiga de la opinión pública y la segunda es que se está reduciendo aceleradamente el depósito de equipos militares lo que en pocas palabras, da cuenta de que la OTAN ha reducido lo que sería su capacidad de enviar artefactos, municiones, proyectiles y equipos bélicos al ejército UCA. Y ahora esta acción en particular es de gran relevancia, sobre todo porque la guerra en Ucrania entra en su noveno mes. Ahora todos los señalamientos recaen sobre los aliados más fuertes que han comprometido su lucha en el bloque militar con la asistencia hacia el gobierno de Estamos hablando de Alemania Estamos hablando de Francia Estamos hablando de la misma Nación del Norte y la nación de Italia y ahora qué con los arsenales agotados según el New York Times por parte de la OTAN cuál sería la estrategia a utilizar por parte de Occidente para poder sostener a las fuerzas ucranianas contra las fuerzas rusas uno de los factores según este informe que estamos analizando en las últimas horas según algunos apartes que da a conocer el informe es que las fuerzas de Ucrania están disparando proyectiles a un ritmo acelerado y que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial y según estadísticas que aportan medios especializados en esta plataforma, el ritmo del gasto de municiones y equipos bélicos no es nada comparado al gasto de municiones en operaciones del norte con muchos países menos poderosos a nivel militar en ocasiones anteriores. El invierno, en pocas palabras, según los medios enlavos está pasando factura a muchas unidades de las fuerzas ucranianas en el Donbass y han comenzado a ceder terreno. Y todo parece que la estrategia de la Federación apunta a retomar la la iniciativa para ir a una contraofensiva contra las fuerzas de Ucrania, por lo que según los expertos, y así lo han dicho desde el Pentágono, lo que ocurra en el desenlace entre Ucrania y Rusia allí en el conflicto dependerá y será decisivo para el desarrollo del panorama a futuro con el continente europeo y hasta el momento es incierto el futuro de lo que se puede esperar en el invierno para los próximos meses lo que puede venir para las fuerzas ucranianas y lo que puede pasar con las tropas rusas es muy complicada la situación y esto puede ser de ventaja para la federación en este invierno que está asomándose allí en Europa recuerden que ahora está la OTAN con el plan de instalar los talleres de reparación de equipos en Polonia, pero esto está muy encima de todo lo que está pasando. Los fondos están agotados. Según el informe que se está entregando, este diario internacional, el norte fabrica 15 mil proyectiles por mes y Ucrania está lanzando 7 mil proyectiles por día. Y las fábricas no están a punto para poder rendir de esta forma para la entrega de estos suministros respecto al gasto que está realizando la AFU actualmente. Quiero ver sus comentarios, amigos, en nuestro canal y en nuestra página en Facebook. Recuerde que su apreciación es importantísimo para nosotros. Vamos a avanzar con más noticias. Hace pocas horas he conocido a través del Ministerio de la Defensa de la Federación. Un lanzamiento de una de alta precisión contra puntos específicos ferroviarios que según la inteligencia rusa servían para el transporte ferroviario de suministros para Kiev y fueron destruidos según las declaraciones de las autoridades en esta ciudad en Kribuyrok, según Avia.prom. Esto se vio en Musijenka, que según lo ha informado, sus autoridades era o estaba siendo utilizado para proveer armamentísticamente a la AFU de equipos y suministros para el conflicto contra Rusia. Estas son las declaraciones del portavoz de la defensa Igor Konachenkov, recientemente entregada a los medios locales. Como resultado de una ataque con más de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales de Rusia contra una concentración de militares y equipamiento de la 17ª Brigada de Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las cercanías de la estación Moiseivka en la provincia de Dniepropetrovsk ocho vehículos blindados y cinco automóviles fueron destruidos durante el proceso de carga del transporte ferroviario. Vamos a avanzar con más información en las últimas horas. El presidente ruso está asegurando que su país está reorientando su economía hacia nuevos mercados a causa de la crisis que atraviesa el mercado mundial. Rusia está implementando medidas a gran escala para reorientar sus operaciones de exportación e importación hacia nuevos mercados, afirmó el mandatario eslavo en el foro de cooperación regional entre Rusia y Kazajistán. Estas fueron las declaraciones del presidente Slavo hace pocas horas, lo que quiere decir que es irreversible el nuevo cambio en el tema de los mercados que viene impulsando Rusia con el mundo multipolar y esto pone a pensar mucho al norte en su manera de cómo va a enfrentar estos nuevos retos a futuro.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 del norte ha dicho que hay que cambiar el sistema financiero y pasar por un acuerdo de pagos internacionales con la blockchain y ahora estas declaraciones ponen en alerta al sistema financiero en el mundo y dice Putin que está abierto al pago de acuerdos internacionales a nivel digital con el fin de reducir la dependencia del sistema financiero mundial con terceros países y este será un sistema de pagos que puedan acceder empresas y personas naturales y que no esté regulado por un establishment mundial es lo que prácticamente ha dicho Putin si con las criptos se democratiza la forma en que se comunican los bancos y las corporaciones en general les estaríamos dando un fuerte revés al sistema financiero mundial es lo que ha dicho en pocas palabras el mandatario en Moscú ha puesto un punto de no retorno en el sistema financiero ruso y el sistema financiero mundial pero basados en lo que hablan los expertos no es tan fácil como parece pero ha pedido que se debe de materializar y se tendrá que enfrentar con los lobos de Wall Street y es algo muy complicado porque estarían enfrentados a tumbar los billetes verdes a través de este nuevo sistema que quieren implantar desde Rusia ojo a lo que se está conociendo en las últimas horas Reino Unido da Batacaso para desafiar a Rusia y alargar el conflicto. Ha dicho que alista eh, Richie Sunak, quien es el primer ministro del Reino Unido, un nuevo apoyo militar para Ucrania en el 2023. Según está reseñando había punto Pro, cabe señalar que a pesar del de escepticismo, la decisión del primer ministro británico era esperada hasta la fecha. Se sabe que en 2023 planea transferir a Ucrania nueve lanzadores M270 MLRS, adicionales montajes de artillería, sistemas de misiles, además sistemas de de defensa aérea, municiones y otros equipos militares, esto por supuesto mejorará la capacidad de las fuerzas armadas de Ucrania a nivel de defensa aérea algunos analistas dicen que los nuevos equipos como el Bristol ya están con las fuerzas ucranianas y tienen un alcance de 60 kilómetros de lanzado desde un avión y que son antitanques y que cuestan más de 200 mil millones de dólares la nueva ayuda que envía Reino Unido para las fuerzas de Ucrania y que a pesar del anuncio de que están agotadas las reservas de equipos para ucrania pues reino unido alza la mano y envía más armas para ucrania y de alta precisión hecho que ha puesto las en el Kremlin. ¿Qué hará el Ministerio de la Defensa de Rusia respecto a esta nueva información? Esperamos su comentario. Para cerrar esta imagen que deja el conflicto en las últimas horas y tiene que ver con el lanzamiento de un poderoso artefacto que ha hecho explosión en el territorio ucraniano en el asentamiento de Sornoye. Se trata de la bomba Miudat 500P que ha lanzado desde el bombardero Su-34 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y es la imagen que deja en las últimas horas el conflicto. Las autoridades del norte están preocupadas por la posibilidad de que el apoyo militar a Ucrania perjudique el suministro de armas a Taiwán, reportó en las últimas horas el pasado domingo eh, el periódico occidental de Wall Street Journal citando a fuentes que conocen efectivamente de primera mano todo lo que está pasando desde las laderas del gobierno demócrata. De acuerdo con los datos, el suministro de armas a Kiev se llevará a cabo en perjuicio a la estrategia a largo plazo de Washington para Taipei con los equipos para la defensa en caso de una supuesta esta invasión de las tropas chinas a Pekín. De esta manera, dice el diario que Washington retrasa el suministro de armas a la isla. El material militar que todavía no había llegado a Taiwán estaba valorado en 14 mil millones de dólares en diciembre del año pasado, pero ahora se han crecido hasta los 18 mil 700 millones de dólares, indicaron las fuentes. Concretamente, se han retrasado el suministro de 208 misiles antitanque Javelin, 215 misiles Stinger, que deberían ser entregados en el marco de un encargo registrado para diciembre del 2015. La desviación de las reservas existentes de armas y municiones a Ucrania. Los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia han agravado considerablemente, según el informe que está presentando el diario, el retraso del suministro de armas que habían sido aprobadas para Taiwán, socavando la disposición de la isla, reza un informe de comisión elaborado en este mes. Mientras tanto, desde el norte confirman la información sobre el retraso de envío de armas, pero precisaron que el material suministrado a Taipei llega directamente desde los lugares de la producción mientras que Kiev recibe armas de las reservas de los Estados Unidos, dice el Pentágono. Por su parte, el subsecretario de Estados Unidos para las adquisiciones de logística y tecnología afirma que no hay retrasos en los lotes directamente relacionados con el conflicto para Ucrania, agregando que no obstante, los combates afectan sí la entrega de armas a Taiwán. Estados Unidos está considerando enviar un paquete de bombas de precisión pequeñas y baratas, dice un informe, lo que permitiría a Kiev arremeter por detrás de las líneas rusas. En este informe informe exclusivo publicado por el medio británico Reuters citando a las fuentes de Boeing, están revelando que el Departamento de la Defensa del Pentágono está estudiando una propuesta de Boeing para suministrar a Ucrania bombas de precisión pequeñas y baratas instaladas en cohetes disponibles en abundancia a Kiev y atacar lejos de las líneas rusas. El sistema propuesto por Boeing, denominado bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra, es una de las docenas de planes para poner nuevas municiones para el ejército de la AFU y los aliados en Europa del Este e incluso en el país del norte según las fuentes de la industria. El alcance de estos equipos es de 150 kilómetros, permitiría a la AFU alcanzar objetivos militares que han estado fuera de su alcance y ayudaría a presionar contraataques para interrumpir las áreas de retaguardia rusas, reza el informe además estaría guiado por el sistema de posicionamiento global GPS por lo tanto puede vencer interferencias electrónicas y usar todas las condiciones climáticas contra los vehículos los blindados, conforme al medio británico, podría entregarse en la primavera del 2023 a las fuerzas ucranianas. Y cerramos con este informe. Mucha atención, porque según un informe de un medio finlandés da cuenta que en el PCM Wagner habría un general del Ejército de Estados Unidos. Recuerde que los Wagner es una empresa privada que lucha con las tropas rusas en Ucrania y que es un grupo privado pero financiado directamente por Rusia y en la entrevista con el periódico finlandés Helsinki Sanomat el fundador de las Wagner PCM estamos hablando de Jack Benny Prigocin dijo que uno de los batallones de la compañía militar privada está comandado por un general retirado del ejército del norte se habla de una unidad especial donde hay militares mercenarios extranjeros de otros países incluida Finlandia incluida también otras eh, naciones y Prigozin dice que hay una suma bastante alta de mercenarios extranjeros en ella. Anteriormente como ustedes saben ya se había informado que los Wagner según el batallón y la región donde participan los combatientes de la compañía militar privada incluyen a ciudadanos extranjeros esto simplifica enormemente el proceso de realización de misiones especiales si se requiere algo de experiencia en el terreno Prigozin no reveló la identidad del general retirado sin embargo en el norte expresaron una desconfianza hacia las palabras de Prigozín creyendo que tales datos pues serían, digámoslo, una fake y no le dan validez a las palabras de el fundador de las PCM, Wagner Bueno, llegamos a la parte final del video ustedes muy amables y muchísimas gracias, los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas, a que nos acompañe con la manita arriba, si creen que tiene relevancia este contenido y los invitamos amigos a que se suscriban y a que nos dejen, eh, a que activen la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Chao. Un abrazo para todos.